¿Has puesto el ABS queriendo? ¿Cómo? Ah, a ver, ¿cómo ves? ¿Dónde? ¿Qué? Me ha matado mirándolo, tío. Boludo, yo quiero la ching normal al Meos. Si es que hablando bien. Mira, me he cargado bastante y ahora me voy a cargar el compa ¿Dónde está? A ver, Me he echa he los dos y se pudieron. ¡Ah, por la espalda! No sé qué. Joder. Se me va a petar. Bueno, me deja moverme. Sí, no, viles. Que busquen hasta. este ¿Está el server abierto el bus? Sí. Machado. ¡Mira dice! ¡Hacemos el lugar de duelo! ¿Cómo? Ahí. Mejor, más fácil <risa> ¿Por qué el piso parece negro? ¿Qué dice? El <risa> <risa> chico que lo <yo> tengo <risa> el mío. ¿Por qué le dices eso? Porque entonces se va. se va a picar o algo y... Entonces qué? ¿Qué se te ha cortado? ¿Eh? <risa> 8, y tú eres Asterio. Ya. <risa> <risa> Estas bella son vuestras camas. voy a cama. cama. clamear una, una cama. Ahí, ahí. Para volver, tenés que poner barra home. No clame, no clame, cama. Ah, sí, sí, sí, vale, vale. Ok, poner barra home. No, no les campeamos si les mato. si no llora. Venga, <ríe> venga. Vamos. Ya, tío. Les Mode de niño bien, rata, tío. pero no hablan, eh. Las perras. <ríe> Madre mía, vale. Bueno, vale. Mal que siento. No Contra eh. ya está, venga. No muerto. ¡Wow! Uh. Está low, eh. ¿Eh? Está low, le metí, Vale, vale. No tengo para ir en el agua, tío, arma. ya le rompo la ropa. Está low otra vez, tío. No lo veo. Ahora lo veo. Muerto, muerto, muerto, muerto. ¡Eh! ¿Qué hace el otro? Los míticas. Echad el culo a los míticas. ¿En serio? ¿Ya los hemos encerrado allá atrás? ¿En serio? Pues si los tienen desactivados, creo. Pero. Sí, voy a Rusia. El nada, no tiene ni puta idea No tiene ni idea, hermano voy a, voy a hacer una cosa Le voy a decir, mucha skin pero poca skill. <risa> Salta, salte, salte que se Dios, mío. mira qué maricones, abren y vienen a la base. <risa> <risa> está Me ¿Es abierto? abierto? ¿Es atento Malísimo. Me intenta colarle una. Espera, espera, yo, yo tiraría para atrás. <risa> <risa> Cuidado. Oh, no, hombre, no. Te mata yo. Jugá, hombre, jugá. Qué mierda de ser. ¿verdad? ¿Qué mierda de servir, ser. dice. Y yo me voy a poner el kit chimb. Tío, que el papa. Ya hemos buscado uno. Uno enemigo cinco, ¿Te dan armas chotas? Ok. <risa> armas chotas, perfecto. Espectacular. Y yo, a ver si eso más. Ahí está. Uf, Qué malo soy. Y vuelvan a cerrar. Está el grizzly. Sí. Tío He dado Y los dos cabellos y, y le dice Grizzly Es que Grizzly Ya con Grizzly sí. he escrito mal ¿Eh? Vale, que, que decía que Que había escrito Grizzly, que no era así Headshot Bueno Los llorícas de estas manos. Eh. <risa> Barra Kit Mapel. Barra Kit. Eh. Back. <risa> te están picando en viaje? <risa> Les digo que vengan para Discord. Eh estoy disparando con, con el Timbers Ahí no me puede dar ni Ni una bala con la Mapel. Es que no se entera de ¿no? nada Re marico <risa> pero... Estaba FK ¿Qué coño haces A FK si sí, está, ya está, esto esto es broma Ay, esperate, a, pepe, a, ver. a ver, pero están a acusar de niño rata veniros para Discord y escuchamos a ver, pero, vuestra voz Como no tenéis <risa> Santi, tú mucho de que no se puede ser vez privado, de que no se puede. Santi, ¿tú mucho de que no se... Tienes Joder. más de 300 no, horas y no, si no sabes no eso. Las... Me va a matar. Me matará, no, no, no. Me había... me había desprevenido, la verdad es que me lo esperaba, más o menos, ¿sabes? Espalda. Está matado. Sí, era otro. Para matarnos, kit, han aprovechado, han aprovechado kit, y kit, han cogido ¿qué? ¿Eh? ¿Cómo era el Freight? ¿Es el Knight? Knight. ¿Ah, el Raider? Ya está, ya está ¿Espalda dónde? No sé Yo que, que he notado como que me venían los tiros de la espalda Eh, ¿te tomás colectivo o taxi? ¿Qué cojones? Hostia, se están picando. Esta wea ya aburre. Manéame, dice. Manak, me... al árbol, ¿sabes? Ay, Dios mío. Vale, paso el Discord de, de Community SLN, a ver si están. Venga. Pero yo me la cogía a tu hermana tres veces. Yo ni micro tengo. Hostia. No anda al guard. No. Que no hay, no hay guard. La gente ahora! <risa> Hombre eh, Tendrán un poco de lag por donde viven Pero vamos Mira, o sea, el face le va bien Si sí, le va bien A ver, estos es cuantos salen el... <risa> Pero poco míticas. lo que he puesto. <risa> Tiene PC gamer, <risa> es que se nota que son niños el Es que ni lo ha mirado, tengo un mythical, es que ni lo ha mirado. Lo que importa es la experiencia, que mierda importa la aquí? A ver, unidos al Discord, unidos al Discord y ahí habláis. Ok. A ver, Discord, y a ver, no miras, Discord, no miras ni si y tengo y un... Habláis, primero. Okay. Y a ver, que sí que no tengo mythical en esta mi cuenta. No Miran mira mis tengo, amigos. Catova 25, ahí. Que, mi que mi cuenta principal. A ver si ahí hay mythical. Capova 25, que mi cuenta principal. A ver si ahí hay míticas <risa> Mira mi cuenta principal, a ver cuánto me gusta el Y cómo eso hmm. Pues si tengo la nick, ¿me la quieres verla? No, <risa> <risa> <risa> <risa> Vale. No, fácil. Pues, sí.